Manda gente? Espero que se escuche el audio, ya que estamos con unos cuantos ruidos aquí arriba de la camioneta. Nos estamos dirigiendo a la localidad de Salazar, partido de Deros, provincia de Buenos Aires. Es una localidad que está muy cerca de 30 de Agosto, donde vivo, unos 60 kilómetros, pero por Calle de Tierra. ¿A qué es esto de Calle de Tierra? Bueno... En realidad estamos transitando en este momento la famosa ruta del cereal. que Porque le pusieron ruta del cereal. Porque de ruta no tiene nada, TT. ¿Qué quieres que te diga? No encuentro el asfalto acá, papá. Bueno, temprano, temprano ya no, porque bueno, venimos despacito y se me ha hecho un poquito tarde. Son 8 de la mañana, el sol ya está arriba. Eh, por lo que se está viendo un día que va a ser mucho calor, gorra, agua, mucha hidratación y vamos a ver qué sale. Iremos ahí mostrándoles de a poco el proceso del mural, va a ser con la técnica desgrafiado, de así que hay unos albañiles que después se los voy a presentar que están levantando la pared y preparando todo. Así que espero que disfruten mucho y que quede un lindo recuerdo para este aniversario, para la localidad de Salazar. Continuamos gente, continuamos, pero continuamos sin antes suscribirse, suscribirse, activar la campanita si querés recibir más información de este canal, que tiene de todo, tenemos de todo, tete. así que aparte ayuda un montón para que se pueda ver el video y para que esto se reproduzca porque hay un algoritmo de Youtube que si sí, lo ve mucho y tiene like y tiene comentarios y esto sale por todos lados entonces ahí es tu parte la que me favorece bueno después de todo este ruido que tenemos aquí en las super camionetas ya llegando a Salazar pocos metros poco poco Continuamos va a estar todo el proceso, pero acá vamos a presentar a Miguel y Manolo, que son los ayudantes en el mural esgrafiado en Salazar. Si ah, no, no, aquí tenemos la pared, con un día eh, medio ventoso, pero acá estamos, en el inicio comenzando, comenzando. Comenzamos Llegando, llegando a Salazar, llegando al muro y hoy me avivé, hoy eh, eh, cada tanto me, se me prende la chispita. Me puse a filmar acá, ya cerca del muro, tenemos asfalto, es donde se termina la, la ruta que, que une Dero con Salazar. Ayer fue una jornada espectacular, un poquitito de viento, como unos 150 kilómetros, 170 8 soles había, la locura gracias a esas temperaturas eh, se pudieron hacer todos los revoques y quedó todo listo el muro y también, por supuesto, gracias a Manolo y a Miguel que realmente se portaron de maravilla laburaron que no tiene nombre muchísimo, se bancaron todo el calor tuvimos el inconveniente de un corte de luz pero bueno todo se pudo ir solucionando. Veo que en el muro he llegado primero, no hay nadie. Para los, bueno, este video lo van a ver más tarde, pero para los que quieran llegar a ver dónde está el mural, estamos frente de Bromatología, ¿sí? en una plaza que se está construyendo. Vamos a ver cómo es la jornada de hoy. hoy comenzamos a desgrafiar. Está previsto que va a venir mucha gente, así que vamos a compartir bellos momentos como ayer. Sinceramente yo siempre cuando abordo estos murales, lo que sucedió ayer con gente como Miguel y Manolo, que uno nunca se los cruzó, y la buena onda, la buena predisposición, nada, lo que se va generando es, es espectacular y creo que está buenísimo poder compartirlo con ellos, así que... Vuelvo a agradecer a Miguel y a Manolo que seguramente en algún momento miren este video. Que va a ser largo el día, va a ser largo. Vamos a ver qué se puede hacer. Ayer no pude hacer tomas del dron porque era muchísimo viento. No, era imposible y con la cámara se cayó dos, tres, dos o tres veces y no, estuvo Power Ranger. Power Ranger, chicos. Tengo cara de cansadito, pero porque ayer el palizón fue terrible. Y hoy es muy temprano, muy temprano. No es fácil la vida del artista. Bueno, a trabajar. ¿Qué están haciendo? Ay, qué estás haciendo? A ver, contá un poco qué estás haciendo. ¿Estás pintando? No, estoy rebocando. Ah, ¿qué color estás sacando? ¿Qué color estás buscando? Un verde oscuro y queda naranja. ¿Y acá? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? It's a pain Aquí estamos bajo los rayos solares de la provincia de Buenos Aires con el labio reseco. Eh, ya culminando el mural de Salazar. ¿sí? Estamos vinimos a la foto de la entrada como para que haya un recuerdo. Espero que el video les haya nuevamente gustado. Realmente fue una experiencia formidable Hemos batido récord porque Cómo hemos trabajado, Tete Cómo hemos trabajado Acá, entonces ya nos despedimos A pegarnos un buen baño Todavía nos queda un recorrido Tenemos calle de tierra para llegar al pueblo 30, pero bueno No es, no es tanto, no es tanto Podría ser peor, Tete, podría ser peor Qué vientito, qué calorcito Qué día hermoso que hemos... Jornadas hermosas, con gente hermosa que hemos conocido Y con otras que me he reencontrado, alumnos que hace como 20 años que no veía Me han venido a visitar, así que ha sido también reencontrarse un poco con, con los viejos Recuerdos se podrían decir Ya sabes, te suscribís, activás la campanita Me seguís por las redes sociales, Instagram, que estoy como Martín Capagrau en Facebook no lo abro mucho, pero igual escribíme que en algún momento yo recuerdo que tengo que escribir. Muchas gracias, muchas gracias gente. Gente, gracias gente de Salazar que me estuvo ayudando. Muchas gracias, en serio. Esto son... es lo lindo. Lo lindo es el recuerdo, lo que queda adentro y lo que uno disfrutó cuando estuvo aquí trabajando. Muchas gracias y nos veremos en el próximo pueblo, en el próximo localidad, en la próxima ciudad. En la próxima... nos vemos.